bueno amigos seguimos con este video este render que nos había quedado mal bueno pero seguimos con este proyecto con este video tiene hartos me gustan los los, los árboles que le manejaron y, y los RPCs que le utilizaron este se ve como bueno pero están en plantas solo en la intención de render pues bueno listo pero tenemos cosas como esta que por ejemplo esta que es una columna ahí metida dentro de un muro pues bueno intentó hacer como pensando en que la estructura que se le va a caer pues si, sí, si sí se le va a caer porque si hacemos estas cosas así pues lo más posible es que se le caiga entonces no nos podemos inventar eso así no podemos decir que hacer esto así ahí si sí es un problema, es otro error grave por eso este video se llama corrigiendo errores de Revit bueno ni siquiera son de Revit sino ya son errores como decía en el video anterior que si el arquitecto no diseña pues si no hace las cosas si no sabe de construcción pues estamos mal porque viene, viene el ingeniero viene el maestro entonces todo el mundo le dice hace lo que sea entonces no no hay que ser tan negativos pero pues así es la vida y así es esto si nosotros no nos ponemos los pantalones pues no podemos ahí sí toca ser sincero con ustedes con todo el mundo vamos a ver pues, ese error de cubierta todavía sigue estando ahí bueno ya pudimos corregir el error de aquí del carro aunque no sé si vamos a hacer una prueba rápida ahí exterior only. vamos aquí a low porque solo que un draft solo podemos ver solo queremos ver si este vehículo ya nos está quedando bien y y el color también ver si ese vehículo está manejando el color blanco el color azul o, o cual todo eso tienen que uno hacer los de antes ahí está en color blanco solo queríamos ver eso y que esté ubicado donde es ahí está bien de resto no necesitamos nada más inclusive aquí ya podíamos ver cómo se nos estaba reflejando allá pero bueno eso lo podemos ver después eso ya son temas de render ahí que no ya más importante es diseñar y construir bien el proyecto y ya después lo otro será por ejemplo aquí diseñar bien y construir bien porque si no diseñamos bien pues cómo vamos a construir bien ya son problemas de lógica este inclusive ya lo dejamos ahí separado está bien ahí está separado por lo que este nos está diciendo que está llegando allá entonces vamos a corregir esto vamos a mandarlo hasta allá a ver qué nos dice no nos dice nada está bien no nos falta error ajá, bueno, eso ya son problemas ahí de construcción, como decíamos en el otro video eso ya toca es mirar a ver como, por ejemplo esos huequitos ahí, eso no Así no tiene ninguna no tiene nada, nada que, que hacer vamos a quitar eso pronto hasta mejora el proyecto de let's pronto lo hayan hecho como una a ver si le podemos cambiar esta categoría de esto que brrr, mira eso que es esa vaina material brrr. no hagan esas cosas rename vamos a cambiar el número a ah, wall walling place no esto es un walling place uno porque son hay dos bueno lo así porque igual no tenemos los materiales aquí nos dice que no tenemos miren inclusive ese no vamos a borrar eso y vamos a default Ah, default default default default default wall aquí duplicar si le ponemos el nombre muro pol wall in place wall in place 1 jc2 apply dejémoslo así wall uh -huh, in place 1 ahí ya le podemos acomodar como queramos pero ya eso es en apariencia le podemos poner ya por lo que nos estamos manejando acabados de y esto y los gloss wall paint entonces dejémoslo como mate even flat dejemos este vamos a ver si ya lo hizo nos reemplazamos allá si sí. roller brush nos pregunta todo esto todo esto de dejémoslo así aplicar listo ya le reemplazamos ese ese que nos tenía problema ahí in place aquí si se nos señala este no este también hagamos lo mismo porque no tenemos esos ya habíamos dicho en el video anterior que no tenemos esos renders esas imágenes de render como esta el otro no, no le pusieron nada se quedó gris se quedó en acabado entonces vamos a cambiar eso también a este wordplay Note, de default material. No hagan esas cosas porque si no, aquí dice si queremos asignarle material para seguir trabajando con ese mismo, pero no, vamos a trabajarlo así bueno seguimos mm, vamos a trabajar este que estábamos diciendo mm, este muro entonces habíamos visto que pongamos aquí eh, vamos a graphics se sí me subió esto a ver si nos muestra aquí en muros no, no nos muestra mm in in place one okay. vamos ahí ya le cambiamos el nombre y le cambiamos también el material Lo podemos verificar otra vez y de paso verificamos si este vehículo se nos está viendo allá o no se nos está viendo allá nos pregunta que si queremos guardar aquí porque ya le hicimos varios cambios vamos a ver, dejémoslo vale. por acá para ver si que se nos vean los dos muros vamos a hacer un brillo y que se nos vea ese listo vamos otra vez a render draft si sí. no, sky no quitemos eso no, no. no, no. sin el sin, sin cielo Listo También es bueno que purguen los materiales. Para que no tengan ese problema de... Ya, ya nos quedó el color. Bueno, ese color bueno, no está tan mal. Porque le está pegando el sol directo. Se ve así. Nos queda mejor es colocarle el material que le... todo este parece que le habían colocado ese material. No, este no tiene nada entonces vamos a revisarle a este que que material tiene como así que estructura pero wall in place ah eso tenía el wall in place 1 wall in place wall material 1 vamos a este vamos a aplicar ok aplicar ok aplicar ya nos cambia revisemosle a este que nos está generando ahí Rolling place, ah, todos son place, todos tenían ese material todos tenían ese material ahí mal aplicado, pero bueno esto ya nos queda así bueno, hizo una vista 3D bueno amigos seguimos aquí voy editando aquí este este vehículo, a ver si los materiales están correctos porque es que cuando traen estos elementos les toca body color, dice que es rojo me imagino que será este, pero está en azul vamos a dejarlo en blanco que es el que nos tenemos allá si, sí, ahí está bien properties, otra vez, materiales body color, estaba en blanco cuando ahorita lo arreglamos y hacemos otro vehículo rojo para que no nos quede así pero solo nos falta la parte de arriba que no hay. no sabemos ahora ah, aquí está el color bueno metálico eh, acá no en blanco mal porque me sigue mostrando el color ah claro eso ya no, no se preocupen ahí no atrás, bueno no se puede ahí ya está correcto Uf. Aquí. listo, ahora sí está el carro en blanco Ahí ya tenemos el carro en blanco ya si queremos otro rojo pues no hacemos BMW, vamos a renombrar ese vehículo que no nos interesa que sea bueno, la versión 2010 bueno eso lo podemos acordar como con manufacturer BMW modelo M3 para eso son estas casillas de comentario, podemos colocar ese cupé para que nos quede todo como debe ser y esto muy bueno es una asamble también toca colocárselo los buildings, bueno, ahí no nos aparecen vehículos pero pues toca mirar allí en, en los vehículos que vienen por default de Revit vamos a renombrar el vehículo modelo vehículo pues. eso es, ya sabemos veámoslo así como lo tienen acá y white M3 bueno M3 2010 eso ya la colocamos acá ok ok vamos aquí modelo M3 y 2010 uh -huh. vamos a aplicar hasta ahí está todo bien ok vamos a revisar que está bien acá todo está bien vamos a editar y vamos a new entonces colocamos bueno cancel ah bueno si sí, no se puede tocar new toca bmw Acaba volver a escribir todo eso m 3 qp bueno dejemos de eso y qp qp qp y vamos a red Uh -huh. vamos a red okay Apply. ah pero no en este caso no se puede hacer eso porque cuando lo cambio me cambia al otro toca dejarlo así vamos a delete no se puede quería hacerlo así pero no se puede toca hacerlo directamente en el proyecto uh -huh. vamos a cerrar esto vamos a cerrar todas las vistas que no necesitamos y vamos a guardar este vehículo ahora sí lo vamos a guardar porque ya le dedicamos tiempo entonces vamos a guardarlo en vehículos bueno, esto sí. pausemos acá el vídeo